Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En este video vamos a ver cómo podemos editar el nombre de nuestro video, su descripción y también vamos a ver algunas eh, funcionalidades relacionadas a, a la configuración de nuestro video propiamente dicho. Entonces para ello estando acá dentro de videos ¿sí? de, y de, eh, dentro de, de esta carpeta GIMP hacemos clic sobre nuestro video en Vimeo y a continuación entonces eh, vamos a poder eh, realizar los cambios eh, en el nombre de nuestro, de nuestro video fíjense que eh, acá este es el nombre del archivo del video entonces el video le, le podemos llamar cómo escalar una imagen en GIMP ¿sí? Entonces, eh, una descripción, video que muestra cómo eh, recortar una imagen y escalarlo a un nuevo tamaño. Luego lo exporta a formato PNG. ¿sí? Entonces, tenemos esta descripción. sí eh, La tenemos acá. Entonces vamos a poner un hashtag también acá. Bien. Eh, acá también podemos observar que tenemos eh, opciones para poder asignarle una miniatura o poder subir una miniatura si es que queremos subir una miniatura acá dentro de, de del, del video, sí. Acá tenemos opciones también del color y ¿sí? podemos eh, seleccionar ciertos colores para adornar nuestro video. Acá uno puede definir un GIF, eh, por ejemplo de esto. Para, para que forme parte de ahí entonces podemos crear un gif acá que pueden tardar más o menos unos 6 segundos Estamos en, en, no no voy a actualizar entonces simplemente lo saco de acá este porque me está pidiendo eh, que tenga un, un plan sí eh, entonces este no, no le voy a hacer caso acá y eh, voy a ver la forma para poder salir de... Simplemente cierro otra vez acá, me voy nuevamente acá, ¿sí? Porque me está pidiendo eh, crear un, o comprar, en este caso, un, una cuenta. Que sea pro una cuenta premium. Fíjense que acá ya me tomó todos los cambios. Bueno, este sería para editar y, y recortar eh, el video Acá también tenemos otras opciones, sí. La de privacidad, por ejemplo, de nuestro video. Fíjense que eh, solamente las que tienen eh, contenido premium, si ¿sí? pueden realizar estas opciones. Prácticamente nosotros, este, con, con la versión gratis, este, no, no lo no podemos hacer, no podemos hacer muchas cosas acá. Eh, acá le indicamos que puede ser en cualquier sitio o, o en ningún sitio eh, en este caso yo le dejo en cualquier sitio ¿sí? para que los otros puedan reutilizar este video acá tenemos también las opciones del reproductor que son también para cuentas premium ¿sí? para poder personalizar acá eh, el color de, del, eh, de la línea de tiempo para poder este, ponerle logos y compañía pero en, eh, también esto es para una cuenta premium, entonces le doy acá en, en cancelar, ¿sí? Acá yo puedo ver todos los comentarios sobre este video en particular. Y acá también puedo ver las estadísticas relacionadas al video que uno está publicando. Acá es para eh, generar subtítulos, ¿sí? Pero esto va también para las cuentas premium y está en inglés. Y acá es para trabajar con la parte de configuración del video acá uno le puede poner, eh, le puede poner etiquetas, eh, gim, escalar, imagen, también uno puede agregar categorías, también acá nos permite elegir por ejemplo un idioma, y este acá, también nos permite por ejemplo definir una licencia del tipo creative common eh, compartir igual sí. vamos a definir ese tipo de licencias y nada entonces estas son algunas de las configuraciones acá tenemos las opciones para compartir el vínculo que ya lo vimos en un video anterior acá uno puede definir en qué momento inclusive puede ser visible eso acá también nos da las opciones para insertar ¿sí? Queremos utilizar el código iframe ahí, ya sea adaptable o, o ya sea fijo. Y este, acá tenemos las opciones para publicar en redes sociales. Y nosotros, como dueños de esta cuenta, entonces vamos a poder descargar este video. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les ayude a poder editar. Eh, toda la información relacionada a su video publicado en Vimeo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.